De manera descarada y creyéndose el todopoderoso, Diosdado Cabello amenazó que los periodistas que cubran los enfrentamientos en la frontera con Colombia deben ser considerados enemigos. El segundo el mando chavista aseguró que el conflicto fronterizo es la responsabilidad de Colombia y arremetió contra los comunicadores sociales tildándolos de manipuladores. Diosdado Cabello fue enfático y lanzó una amenaza contra los periodistas venezolanos que quieren cubrir el conflicto armado que se está desarrollando en el estado fronterizo de Apure. De manera ilógica, porque los periodistas están para eso, para cubrir la noticia, Cabello amenazó quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo debe ser considerado enemigo. Están esperando que asignen a nuevos venezolanos en Apure para hacer fiestas los palangristas, así lo afirmó hoy. También de manera descarada porque son ellos los que tienen alojada a la guerrilla, Diosdado aseguró que el conflicto fronterizo es responsabilidad de Colombia y remitió contra los comunicadores sociales asegurando que quieren hacer creer al mundo que el gobierno colombiano está ayudando a los venezolanos. Cabello dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continuará dando respuesta contundente al conflicto en Apure con guerrilleros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Resaltó en su programa con el mazo dando lo siguiente. Ha sido clara y contundente y seguirá siendo así. Se ha creado una brigada especial para ejercer operaciones especiales en la zona con todo el equipamiento para combatir a estos grupos paramilitares. Lo que sí no puso en consideración Cabello y sí ignoró fue las múltiples denuncias contra los militares venezolanos que mantienen a los apureños en estado constante de su sobra tras amedrentarlos y amenazarlos mientras los guerrilleros continúan haciendo de las suyas en la localidad de La Victoria. Asimismo, el canciller del gobierno dictatorial de Nicolás, Jorge Arreaza, atacó fuertemente al Estado colombiano y lo responsabilizó de la difícil situación fronteriza entre los países vecinos. El funcionario en sus declaraciones señaló a Colombia de haber desamparado sus límites con Venezuela e incluso tildó a la nación colindante de ser un narcoestado. Definitivamente, el chavismo sigue manejando la doctrina cubana. Hacen sus fechorías y después culpan al otro exactamente lo mismo que ellos están haciendo. Colombia es un narcoestado y nadie lo puede negar. En Colombia hay carteles, hay clanes, hay estructuras de crimen organizado El común denominador en la industria del tráfico de superfacientes, la industria de la droga que ha permeado por completo las estructuras de la sociedad colombiana. El único narcoestado comprobado con Pruebas irrefutables en este mundo es el Estado colombiano. Así lo dijo Arreaza. A pesar de que hay una república y unas instituciones, el control efectivo del territorio con el cual limita Venezuela, a veces de un grupo paramilitar, guerrillero, criminal, entre otros, es decir, el Estado no tiene efectividad sobre ese territorio, por ende no brinda protección y beneficios a sus ciudadanos. El canciller chavista Reaza aseguró que el país presidido por Duque abandonó la frontera y no ha delegado autoridad pública. Según la tesis de Reaza recogida por el medio Telesur, la actividad ilegal cada día penetra más en la fibra de la institucionalidad en la sociedad y en la economía colombiana. Además afirmó que los colombianos entran 10 mil millones de dólares anualmente provenientes del blanqueo de capitales y 3 mil millones de dólares en producción de cocaína. El canciller le pedirá a México que sea mediador entre Colombia y Venezuela para abrir canales de diálogo con el fin de coordinar esfuerzos contra grupos irregulares. Según Arreaza, estamos empeñados de darle a lo largo y ancho de esta frontera la paz de nuestros pueblos. Como dijo el libertador Simón Bolívar, la paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza y lo más precioso de esta vida. Finalmente, Arreaza, en la rueda de prensa, envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para establecer un canal directo con Colombia sobre el tema fronterizo. Pasando a segunda noticia... Manos oscuras en el entramado del empresario colombiano descubrieron una red de trolls pagos de Nigeria que pidió la libertad de Alex Zapp, el testaferro de Nicolás detenido en Cabo Verde. De manera sorprendente, Twitter sorprendió más de 1.500 cuentas por manipular el hashtag Free Alex Zapp, luego de que se detectara una maniobra de bots contratados para hacer campaña contra el juicio al empresario colombiano. Alex Saab, detenido en Cabo Verde con la acusación de lavar dinero a través de un programa social del gobierno dictatorial chavista de Venezuela y de ser testaferro de Nicolás, consiguió unos aliados insólitos durante su juicio en la nación africana, donde actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario. Dos entidades de gran prestigio realizaron un seguimiento de la investigación por parte de BuzzFeed News y el Laboratorio de Investigación de África Digital, DigiAfrica Lab, el cual detectó que el hashtag FreeAlexApp, Liberen a AlexApp, se convirtió desde mediados de enero en un sorprendente grito de lucha entre los nigerianos en Twitter. Originando con una gran campaña de influencers conectados a una empresa nigeriana de relaciones públicas Consistió en hacer una campaña básicamente en pagar a usuarios de Twitter para que escribieran sobre la detención de Saab Y de esa manera intentar influenciar a la opinión pública y a los procesos judiciales de Nigeria y Cabo Verde Archipiélago donde el presunto testaferro de Nicolás ahora espera su extradición a Estados Unidos Después de dichos acontecimientos ante esta revelación, Twitter suspendió esta semana más de 1.500 cuentas por manipular el hashtag Free Alex Incluso las decenas de cuentas que BuzzFeed News y DigiAfricaLab, Lab, los cuales se relacionaron con la campaña pagada y una influencia nigeriana con más de 1.5 millones de seguidores que ofreció pagar a las personas que participaran en sus tweets sobre sap. Aparte de estas sospechosas cuentas de Twitter en Nigeria, de las cuales incluso algunas escribían en español, que fue una de las cosas que causó curiosidad, también formaban parte de una fase anterior de la campaña para liberar a Saab. El Financial Times informó que el diario británico obtuvo el informe de un servicio de inteligencia que concluía que el gobierno de Itatral de Nicolás y o sus apoderados, a sabiendas o no, están involucrados en una campaña coordinada para influir tanto en el gobierno de Cabo Verde como en su población para obstruir la extradición de Alex Ab. Sin embargo, BuzzFeed News y DJ Africa Lab aclararon que no han visto pruebas de la participación de la represión venezolana y que las personas involucradas en la campaña dijeron que no saben quién financió la maniobra. Según Financial Times señala que a partir de octubre de manera abrumadora un grupo de cuentas tuiteó extensamente sobre Saab durante unas semanas. Que una segunda red de 86 cuentas surgió en diciembre y que a partir de enero el principal impulsor de ese aumento parece ser el despliegue de influencers con sede en Nigeria en defensa de Saab. Según relata el informe de influencers nigerianos que pidieron mantenerse en el anonimato por miedo a las repercusiones, contaron empleados de Alfa Rish, una empresa de relaciones públicas dirigida por Japet Omohua. Un destacado usuario de Twitter con un millón de seguidores les pagaron para que tuitearan sobre sap y que además compartieran contenidos específicos y etiquetaran algunas cuentas de sus tweets. Los influencers solían cobrar entre 6.5.50 y 15 dólares por su trabajo, aunque algunos recibían más, según las fuentes de BuzzFeed News. De acuerdo a los testimonios, estas fuentes afirmaron que los participantes eran añadidos a un grupo de WhatsApp en el que recibían instrucciones sobre lo que debían publicar. Ahora, el relato de otro influencer dijo que un empleado de Alfa les dijo que etiquetaran cuentas incluyendo las de líderes políticos venezolanos. Lo que se mencionó fue que una persona estaría monitoreando las cuentas que participaran para los retweets y la amplificación. Así lo afirmó. Al menos, dos influencers dijeron que fueron instruidos para etiquetar esa cuenta en sus tweets de SAP para fortalecer la campaña. Luego de eso, los tweets de DK fueron borrados poco después de ser publicados. Contactada por los investigadores de BuzzFeed News, DK dijo que no sabía nada de los tweets de Zapp. No sé nada de esto, liberar a Alex Zapp, ¿quién es ese? dijo, y sugirió que alguien podría haber hackeado su cuenta. Su cuenta fue suspendida este martes. Alex Sáber, empresario colombiano de 49 años, está acusado de haber organizado una red de corrupción de beneficio de Nicolás a través de un plan gubernamental de ayuda alimentaria para familias desfavorecidas, llamado famosamente CLAP. Amigos, así hemos finalizado hoy nuestras noticias, no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales y que por favor también activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna noticia. Es un gusto siempre compartir con ustedes, es un gusto poder leerlos y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.